Gracias, buenos días. Queremos agradecer vuestra presencia y, y venimos a esta rueda de prensa para daros cuenta de una propuesta que hace el Grupo Zaragoza en Común sobre la creación de una red de fuentes de agua potable que llegue a todos los parques y edificios públicos de la ciudad. Eh, en estos tiempos yo creo que el derecho humano al agua nadie lo pone en cuestión, ¿no? el derecho a que las poblaciones puedan acceder de forma fácil al consumo de agua potable es algo innegable. ¿no? Entonces en esa, en esa línea de dar cumplimiento a este derecho humano y en una ciudad que en verano también sabéis que eh, tiene temperaturas extremas, el que la ciudadanía pueda acceder a este recurso es de vital importancia. Zaragoza ya sabéis que cuenta con, con más de 600 fuentes sobre las que también hay que preocuparse de su Mantenimiento, ¿no? de invertir en su mantenimiento para garantizar su correcto funcionamiento. ¿no? En ese sentido, proponemos también la creación de, de una, un app que permita conocer ¿no? la ubicación de esas fuentes y el estado en el que se encuentran. El acceso al agua potable también va en íntima y directa relación con la reducción también de consumos, ¿no? el de consumo del agua embotellada. Por, por los plásticos que generan y por lo absurdo que, que representa el tener que traer agua cientos de kilómetros a la fuente de consumo de la ciudadanía cuando aquí en Zaragoza tenemos acceso al agua pues que viene directamente del, del Pirineo. ¿no? Bueno pues en esta línea también hay que favorecer el consumo porque se reduce esos residuos y bueno y reabrir las fuentes tras este parón que ha provocado la pandemia nos parece fundamental ahora cuando se acerque la primavera y el tiempo de buenas temperaturas que permitan su uso sin, sin riesgo de que el, de las temperaturas extremas del invierno que a veces producen la congelación no bueno en cualquier caso también queremos quiero apuntar también no la importancia que tiene el agua la importancia que tiene la participación de la ciudadanía en la defensa de este derecho humano al agua no y, y traigo también aquí a colación el interés de todas las entidades sociales y ecologistas porque el Consejo del Agua también se ha constituido de una vez, después de mucho tiempo de existir, en que ese órgano de participación también se ha tenido en cuenta la, la ciudadanía. ¿no? Pues nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Venga, pues gracias. Hasta luego.